Imagina un lugar Libre de violencia, injusticia y desigualdad Donde quien podría dudar Que todos merecemos esa misma oportunidad Vamos con convicción A donde salga el sol A donde la felicidad Hacia la recompensa Siguiendo la pulsión De un joven corazón Que hace más de 200 años sin desmayar Para que vivamos todas y todos en libertad Hay que sumar y sumar Porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad No vamos a aceptar Que nadie nunca más nos robe el esperar. Solo un ideal es el espíritu de hombres y mujeres Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.